Me diréis, ¿qué ha pasado con el huevo si vamos a hacer un evento? Hey, muy buenas monstruitos, hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual vamos a hacer unos auténticos detectives Junto a mi equipo de staff, detectamos a dos hackers que habían entrado a Len y habían intentado robar el huevo Estos hackers intentaron escapar de la prisión de Milan. no te lo pierdas y comenzamos con el vídeo Vale, voy a hacer ese... Espera, espera, no le hagas nada, eh, quiero ver su base y a ver dónde está o sea, es, es, es un programa es de AniDex que te permite ver su computadora en cosas específicas para ver si tiene hashtag. Ah. No se puede, no se puede. Ojo, Estoy tosión, estoy Así encontramos el huevo, se lo robamos y no... Pues... Por eso. En busca del huevo perdido. <risa> ya tengo para vídeo para YouTube. Ah, mira, vale, ya encontró su casa, eh. Sí, sí, sí acá, acá, acá, Aquí no hay nada. Vale. Como, como que se mudó, hay menos cosas que antes Puede ser, ¿eh? puede ser que se haya mudado eh, Lo que hay en el cofre de Len lo podemos ver A ver, en el Ender Chest tiene un pico con deficiencia 2 cohetes 34 y con centrales 44 de Lenin Sí, Antes tenía 64, así que no me lo he visto Pero el huevo no está, ¿no? ¿Y dónde puede estar el huevo ese? ¿La, la habrá tirado? Dice que no tiene tampoco bueno, podemos simplemente preguntarnos dónde está el huevo de dragón y listo Vale, pues hay que esperar entonces a que se conecte el amigo No, ya está conectado Ah, ya está conectado, vale Pues vamos a mirar a ver dónde está A ver, lo tiene, lo tiene, lo tiene A ver, espera, espera, espera Eh, Mateo Listo, lo agarré, lo agarré ¡Ay! ¡Esto era mío! Pero lo tiene en su inventario ahora mismo Sí, lo tiene en una surpresa Vale, yo lo, lo saqué, y lo... Vale, vale, vale, vale <ríe> Robando No mames, wey Hay gente... a, a este no lo podemos volar porque técnicamente lo cogió el otro, pues. Espérate, what the fuck? Y todos no, se, los pueden comprar, igual... ¿no? Porque tienen que matar igual los otros, puedo... e Igual no puedo si... Fueron a matar al dragón Él también había tenía el lobo también tiene el logro él, entonces arderá en el infierno. Pero no, no, no, no, no lo matéis aquí, no lo matéis aquí que va a perderte. No lo mates, no lo mates, no lo mates. Ha, sal... ha entrado, eh, otra vez de nuevo para mandarlo al lobby. A la cárcel, a la cárcel, a la cárcel, mandarlo a la cárcel. No sé que a la cárcel. A los dos, a los dos, meterlo en la cárcel a los dos. ¡En fin te atrapé! Aquí tenemos a los dos primeros encerrados en la cárcel. Que han estado robando robando el huevo, los dos guapos. Eh, se van baneando. Eh, ¿Qué le damos? ¿Van permanente o van de un día? O de dos. No, va, o sea, van permanente tampoco le quiero dar, ¿sabes? Porque no sé, son. Aquí tuve un poco de compasión con ellos y les dije que solamente iban a estar un día. Soy más malo que yo eh, vosotros lo hubierais baneado directamente y ya está, eh, pero bueno Es que yo, es que a mí me da a ver, es que yo tengo a la vez. Jajajaja Soy que tengo que explicar 20 veces, tanto en mi directo en el tuyo, como en y en mi de y en el chat Y mientras no estaba y cuando tener que decir que estaba en la tienda No, mira, mira, mira mi... Mira mi huevo <ríe> Al menos me da comida si no me muero. Por lo menos hemos descubierto el huevo que lo tenían ellos dos. Y van hasta aquí por lo menos un día. ¿va? Vaya. ¡Ah, se ha ¡Ah no! Venga, vale, me creía que era. Eh, <ríe> me creía que era uno de los prisioneros el tomar. <ríe> Iba a decir, se ha salido, se ha salido. Está saltando como que eso va a salir rápido. Yo creo que en la <risa> cárcel real quitan tus cosas y para que va la se van a matar, ¿eh? <ríe> ¿Y aparece arriba al final o qué? ¿Aparecía arriba? No, no. Ah, el... Nada, problema resuelto: que más las letras de los dos. Pero no se las podéis quitar con comando, como la habéis quitado antes el huevo de dragón. <ríe> muy bien, muy bien. No habéis quitado no sé, no sé Ah, no, mira, no, no, no, una, una buena manera, una buena manera. Le quito, no. Ya estoy, ya estoy, ya tengo... Ya estoy, ya estoy, ya tengo las letras de Isaac, ¿eh? Bueno, se van a quedar ahí en la cárcel un y bueno chicos menos mal que recuperamos el huevo al final porque si no nos hubiéramos quedado sin el único huevo de dragón que hay en el mundo así que os recomiendo que os suscribáis también <ríe> y que os leáis las normas del servidor de lamilan que ya sabéis que podéis entrar cuando queráis vale simplemente lo tenéis que pedir en el canal de discord y os abriremos el servidor si no está abierto en ese momento vale así que nada me voy a ir yendo y espero que os haya gustado el vídeo y muchísimas gracias por verlo. Chao, chao.